Partido de por medio, día sábado, muchos famosos en la cancha. La verdad, los argentinos copando no solamente Qatar, sino que eh, haciendo de un estadio prácticamente todos argentinos. No podía faltar Antonella Rocuso, por supuesto, con los niños. Sí, Valeria Maza. Valeria Massa con su marido estuvieron allí en la cancha. Van todos Gratarola, te cuento, ¿eh? eh Rusher King con la china ah. Suárez. Eh, Nico Quiato. Sí, con... con Nati J, ¿no? Eh, bueno, tienes tú, es el que está con su papá y su hermano allí en, en, desde el primer día. Muy eh. A, eh, Marley, muy acaramelado. Marley... Qué sonrisa particular la de Marley, ¿no? Mar... Dicho Mar... esto. Marley está haciendo programa uno tras otro. lo a Oliva. Eh, qué acaramelado. La, la única en... que estoy tratando de entender por qué Celebrity dentro de la cancha. ¿Quién? Eh, Oliva. Bueno, pasado con Maradona, Rodri. Bueno, y la bueno. Es. Y bueno, pero... Tiene un peso. Lo que te quería decir bueno. es que muy, muy acaramelado Tini con De Paul en Twitter también. Muy. Porque ella le puso te amo, Rodrigo, y él le pone yo te amo más. Y hasta el cielo y más allá. Bueno, y... Bueno. Sí, algo así, chicos. Rodrigo Sua, Tini. Es que Bien. antiguo eso. Sua. <risa> Ah, ¿nunca escribieron un SUA ustedes? No, no, no, bueno, pero... ¿Por qué hablas como un viejo sí <risa> <El> siglo, <risa> siglo pasado fue eso. ¿O oh, no, Agustina ¿Nunca pusiste SUA? No sé qué es SUA. ¿Vos tampoco, Seba? ¿sí? No. No, ¿No sabes lo que es SUA? No. no. Lo miro a Carlos Gallo, no lo puedo saludar todavía. pero le puso ¿tampoco? un SUA alguna hora? No ¿Tampoco? Sé, no sé, lo que es. No, de verdad suba. nadie escribió SUA. Hacías es un corazón Claro, y decía, grande. por ejemplo, Rodi SUA tal. ¿Y qué quiere decir? Su único amor. ¿Me entendés? Y no, lo, dale. Y a veces te lo, te lo escribían en la pizarra en la escuela claro. y entrabas al aula y te encontrabas con el SUA, ¿no? Agustina eh. SUA, Agustina SUA Facundo, por ejemplo. ¿Me entendés? ¿Me gustó, me y gustó. te lo encontrabas en la pizarra y pasabas un papelón Sí, pero nadie sabe el suba, no le puedo creer. Carlos Gallo me mira y me dice tampoco, ¿no? Pues sí, yo tampoco soy tan veterano. Chicos, ¿dónde quedó el romanticismo? Bueno, bueno, no, no, eh, no, lo conocía. ¿verdad? Era como un quemazo que te hacían, me ¿no? entendés? Suba. ¿Triba. Qué bonita. Bueno, ¿Triba. gracias. ¿Quién sería tu suba, Tano? ¿Y mi señora? ¿Me entendés? Pero es chico, a buscar, ¿algún cartel de suba tiene que haber rodeado y tenía un listado al largo? No, bueno, no, eh, no. si querés. Con...